Son una, una, es todo, Dios mío. Bueno, en fin, Ay, eh, Dios mío. Buenas. Eh, ya no son buenos días, Marta. Solo días. Solo son días, exacto. Ya son días. A ver, el episodio de ayer, bueno, a pesar de todo, no fue regular. Y episodio mm, de ayer, <risa> supones que vamos a subir esto así. Una no, mentira, Nancy. <risa> eh, aquí está la jeta, Ángela. No joda cortas el rollo. Bueno, en fin. Eh, ¿quedamos? <risa> a ver eh, <risa> <risa> Ay, no, como mierda Habla usted, Ángela sí, Básicamente se le jodió el audio Y, y, y, y, y le te va pasar el audio Ajá, Chistoso Nada, En bueno, fin, ¿quedamos? tenemos a nuestro invitado especial de nuevo Exacto eso también. Bueno, y vamos a comprar cosas en el supermercado. Digo. Bueno, saluda, estúpido. Saludarme. ¿Eh? Que... Ya Chao. me conocen. Ya me conocen. Ya que eres famoso. Ya que famoso. Ya se le ya subió la fama y nos saludó. Claro, ¿para qué? Soy como Ron play Pendejo. Wow, qué durísima <ríe> mala mal, las tintura de Persona 2. Sí. Ah, sí, en por fin. cierto, nuestro compadre aquí, invitado especial, está jugando personados. Como ¿Quién? no sería de otra forma. ¿Quién Voy más? Que, ¿Quién más? La... No, que ¿quién le preguntó, becerro? Claro. ¡Woo! <risa> uh, uh, uh, uh. No, mentira. Sí. Entonces, en no. fin. Con eh, ver... 44 mil poké dólares, así que vamos a gastar. Jue pues, de pues, um... Ahorita te presumo la plata que yo utilizo en este juego. Punto. ¿Cuántas, Lleva, llave, no, llave, no te ¿Cuántas seguir, copas tenes? ya no tenes? Che, pero ¿cuántas no te copas tenes? Che, pero ¿cuántas copas pero pelotudo? Bueno, a ver, luego del, del, del episodio ¿Nunca? pasado mmm, Estuvimos un rato largo Conversando <risa> Como... En qué íbamos a evolucionar el GV Sí, es verdad Y que nos convenía, porque a ver... Ajá, Así. sí, tenemos un, tenemos un Eevee, porque es que en esta generación se puede evolucionar en este juego se puede evolucionar a Espion o a Umbrion por la felicidad. Ajá. Pero más o menos sacando claro. cálculos. Lo problema eh, es el Por la felicidad. Sí, <risa> sí muchísimo va a, ser, va a ser desmorado y Eevee solo no sirve. Eevee solo no sirve. No, no. no. Uh -huh. Entonces. En Azulona pueden, pueden, pueden evolucionar a cualquiera de los Sí, de hecho Ay, estamos en una zona X. Lo que dijimos, no, mejor, mejor vamos a comprar alguna piedra y eso. Exacto, bueno, por lo menos yo por mi parte voy a evolucionarlo en Jolteon. Necesito como un swiper. Entonces pues nada. Yo aún no me. Va siento... a comprar la piedra trueno. Va a comprar la piedra trueno y la piedra hoja para evolucionar al Gloom en Baile Bloom. Y, y es mi plan, perfecto. no sé, Ángela. Yo, de hecho, las MTs no son muy buenas, excepto hiper... ¡Hijo <ríe> <pero, ríe> puta! Pues, Tienes hiperrayo. Hiperrayo y excavar. Hiper no, no, no, lo compré porque, a ver, tampoco, tampoco me sirve mucho. Ah, piedra, pero, Perfecto. Ah, ¿recuerda? Ah, no, se te murió. Te iba a decir que recuerda que compras piedra a fuego para el bull Para el bullpix, pero se te murió. Jiji, <ríe> <ríe> chistoso. <ríe> chistoso. Chistoso, chistoso, <ríe> ¿te <ríe> crees, no? Giga. <ríe> Comedia, comedia Casi tan bueno como el chiste de un payaso que va al médico ¿Cómo es ese? ¿Nunca lo he escuchado? No que Un hombre va al médico le cuenta que está deprimido Le cuenta que está deprimido, que se siente triste y cansado Que la vida es dura y cruel El médico le dice La solución es sencilla el gran payaso Pagliacci estará esta noche en la ciudad, vaya a verle, eso le animará. Ah, okay. El hombre rompe en llanto, pero doctor, y dice, yo soy Pagliacci, de doble de tambores. Cáete long Definitivamente es comedia. Este, este episodio se va a llamar, pero doctor. <risa> ya hicimos el chiste más Más, más sobreusado En el servidor ya. Ay Dios. ya, ahora sí Éxitos en YouTube y todo A ver, en fin ya. Estamos fichados sí. es, Que evolucionó a Libby Que no sea yo el Ojo, tío evol... Mira, a, a ti te, te puede caer bien el, el plan, porque no tienes juego y se te murió, por cierto. Te convendría, claro. Exacto. Y no sé si tiene... y no sé si, no sé si tengo qué. Algo. No. Y con algo. Algo. Por Con eso. No Queda bastante trambólico. Se se murió Polverton. Pero... La la no se la fue la luz, polver, polver, se murió bueno piedra ¿Se fue ya. ¿Se murió? Fue... Ah. Momento, oh. un gran momento Venezuela la verdad. Aunque después, ¿con quién usó surf? surf? Surf no hace tanta falta en este juego, ¿no? No sé. ¿Dónde hay surf? Cerca, no más cerca del final, creo. ¿Dónde hay surf, a la verdad? No, que, que me refiero. Ah, ok. No, no, no, pregunta. que me refiero. En este juego... En este juego no hace tanta falta surf, sino cerca del final del juego, ¿no? no sé. No me acuerdo. Y no me quiero acordar, sí, así, así, me así, así lo disfruto más. Ah mira, polvo estelar, voy a vender. Estoy vendiendo... Aprovecha de vender objetos que no... de los que no se usan. Por ahí hay un revivir y cosas de tal. Ah, si lo bueno, revivir es... ¿Para qué? Yo ya terminé ¿Eso para qué sirve? Eso <risa> para marica. ¿Para qué servirá eso? Bueno, qué okay, mío. qué? qué? Ah, ok, eso es para... A ver, ¿cómo es que era lo del monedero? ¿Te lo daban aquí mismo? Vale, es que... Sí, sí yo, yo lo recibí en una en una casa... Por, Dios mío. Una, hablé con un NPC en una casa y me lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué carajo? Ha, había un, un miembro del Team Rocket y le hablé y no sabía que era del Team Rocket y resultó que Que estaba cuidando un cartel, no entiendo. En fin. ¡Ah! Es demasiado chistoso. Uy, las aguas frescas. Las aguas frescas, las aguas frescas son bastante buenas. <risa> Voy a llenar de estas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Te, te, te cagaste. Se no. rizó así de repente. No, no, no. Estoy, okay. <risa> estoy concentrado bueno, en el combate. Vale. Vale. ¿Ya estoy en el gimnasio? No, no, no. Cuando, cuando digas. No sé si empezamos ya. Ah, vale, vale. Eh, sí, yo, yo voy viendo, ya hice mis compras. Aguanta, aguanta. Antes, antes de eso voy eh, a averiguar. Ah, Flareon estoy... cuando aprende... Flario. Estoy viendo casita. Claro. Flareon o... Dale, dale. Flareon es, es, es especial, pues. Creo que es un poquito mixto, es más especial. Mira, es más, más atacante normal que especial. Hay más atacante físico, sí, yo recuerdo. Pero Defensa... el ataque especial no era tan malo, recuerdo. No, no. no. Sobre todo defensor especial también. ¡Ay! Se aprende ah. que aprende este juego. ¿Verdad? Aquí había un evento del Team Rockets, pero esto sí, es para ahorita creo. para luego. Ahora, ah, vale. después de hacer el gimnasio. Sí, lo no, de, claro. o sea, todo lo del casino, acuérdate. No, no, no me acuerdo. Por eso te pregunto. <ríe> vale, yo puedo evolucionar al evolucionar Flareon ya, porque igual aprende Mordisco al 30. Eh... Pues mm. mira, yo voy a revisar rapidito a ver si me conviene evolucionar. Si sí, a, a mí me conviene evolucionar ya al, al Flareon. Así que eso vamos a hacer. Piedra fuego. Perfecto. A ver, yo no sé si. Pikachu. Si, yo, yo no tengo. sé si la evoluciono ah. y aprende hasta que es sin pastura, no, porque es que lo aprende nivel 16, tan en nivel Y no recuerdo una mente eléctrica por ahí. Fuah. Déjame revisar algo. Muy bien. Cuidar bastante bien a Pikachu. Vale. Mm. Igual tampoco me sirve de mucho porque no tiene. Vale, yo al al, al Zoom evoluciono a nivel 35. Vale. A ver, yo y... voy a hacer Ah, sí, es verdad. Y voy a llenar de caramelos raros a, a Don Omar. O sea, a Spot. Yo voy a hacer el gimnasio así porque de todas maneras el Jolteon no es que me, me sirva mucho en el. En este gimnasio. Entonces va a ser la última vez que use a. a Vidri. Vale. Vale, vale, vale. Yo ya estoy listo. Vale, tonomar tonomar Yo estoy evoluciona a listo. Vale, Déjame, déjame Dale, un momento. Dale, voy a comer los ataques. Me da ansiedad si me no están vale. activados Creo que ya no hay más aquí en esta ciudad que explorar. Vale, y por cierto, nuestro invitado especial fue visitado por unos señores vestidos de negro. Es muy triste, pero <ríe> quizás no hace vuelva. La vida. <ríe> quizás no vuelva más. <ríe> quizás no vuelva. Sí, la, la... la... Hicieron algunos comentarios un poco trambólicos que hay gente que no le interesa. Sí, sí, claro. Claro, claro. Bueno, a ver, yo ya estoy listo. Uh -huh. Yo estoy listo, entonces. ¡Vámonos! Ah, sí. bueno, no sé por qué no está el señor aquí. El señor no está, pero bueno. No está ni Tienes que usar corte si no estoy mal Ah, está eh, Está en ¿no? la parte de abajo de la ciudad Vale, sí, sí, sí. <risa> Este gimnasio está genial Está lleno de No, pa' Por <risa> cierto, gimnasio. es canon que yo estoy dentro en este momento y el, y el viejo está afuera Así que... Y yo soy una niña Así que... Cuidado Ok, estamos listos, ¿no? Voy a empezar, con la primera señora Oye, eh, yo voté, creo que las tres primeras, sin sí, no sé ¡A la madre! Ah, eh, son un poco jodidas, sí, eso sí, sí, sí pero... okay. te lo advierto mm. Tú no tienes a sí, al... tú ¿no? ¿no? Es esto, al yo. punto, creo No, yo no A, mm -hmm. a la miércoles A la miércoles A la miércoles Joder con eso Los Pokémon mío? del tipo planta son tan fáciles de entrenar Divino <ríe> Así ya Ay, Que hay bastante paralizaciones Así que No, okay. cabrón, despierta. Dios, aquí me pueden entrar los Pokémon del tipo fuego o del tipo bicho. Jaja, chistoso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que qué, qué un entrenador dice eso. Ah, ¡Chistosín! Oye, verga, dono. Oye, don Omar, ¿qué, ¿qué chucha le pasa a Don Omar? ¿Por qué? A la madre porque ¿Por qué? No, ¿Por qué? mar está potente, está uh, papi, potente, papi, los, esa, la, está one-shotando ese, ese ataque ala, uff, papi, lo que golpeo, yo. Ataque ala, ese ataque ala, juve de vida Me encanta de conocerte a mí, me encanta entrenar, ok, perfecto ¿Qué <risa> otras cosas? Se nos olvidó seguir con no. lo de las películas Así <risa> ¿Ah, es, ¿verdad? Se nos olvidó Yo aquí tengo la tiempo. lista, ya que, ya que ya con nuestro pobre invitado especial se fue lo eh, y yo sí. lo tengo aquí así mientras, mientras voy al gimnasio de manera muy llego al, al centro Pokémon vale. de manera muy lenta voy a decir lo siguiente estamos en Monsters University no ajá yo le daba sí, mm, no la vi mucho sí yo, yo, no, yo no la puntué yo no la vi mucho pero me parece bastante infravalorada también eh, o sea es muy distinta pero es es buenísima a su modo Así que Exacto. yo digo que... Yo digo que una... Sí, una... ¿A qué nivel es que era? ¿Al 29? ¿Qué no? peli? ¿Qué ¿Qué cosa? La... El más fuerte de esta gimnasio. Sí, al 29 Va. No te olvides ah, okay. ¿Qué película? Sí, Inside Out Intensamente Intensamente Uf, Intensamente Guau wow. Vale, es que no sé Vale, es buenísima, es buenísima, pero no sé, realmente, si se gana a la S. No lo sé. Yo no, yo no, yo no lo creo. En mi opinión sobre la película película algo controversial. honestamente No me momentos, encanta. Honestable. Hubo momentos que disfruté mucho, pero la verdad que unos momentos no tanto. Vale, creo que demasiado hincapié en una cosa y como que medio me cansó, ¿no? Ajá. Pero... O sea... Está bien. Ah, mira, ahora no recapitulando sé. la película, estoy está pensando ponerle B. <risa> ¿Ponerle no sé. qué? B. No sé. B. Yo, yo, yo digo que... No, yo una C. Lo siento, pero... A los fans ¿Sí? de esta película, pero una C. Una Porque C. Es que, que a veces siento que sí es un poco... En momentos es como sobrevalorado. Y... Sí. O sea, el mensaje es bonito y tal, pero creo que es un único mensaje, o sea, que no tiene más que otro Me da la sensación. Yo, uh, me da un poquito de pereza la película en general. no no Es pues, sí, sea... mi opinión. Yo le doy B, yo le doy B, yo le doy B, yo le doy B y recapitulando mejor yo le, doy B. Yo le doy B. Yo le doy una C, lo cierto. <ríe> y antes de seguir con la siguiente película. <ríe> Hola, qué buen tiempo hace, es tan, ¿Es tan agradable. Ah hola, de debo de haberme dormido. ¿Qué tal? Me llamo Erika, soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona. Enseño el arte de las flores. Mis Pokémon son del tipo planta. Oh, perdona, no tenía ni idea de que quisieras desarrollarme. Como quieras, no pienso perder. Wow. wow me vaya a La siguiente película no. es El The Good Dinosaur. Y el buen el dinosaurio. Gran dinosaurio. Esa película es bien bonita. No la vi. No la es la muy niña. bonita y muy disfrutable y tiene también un mensaje bonito pero a diferencia de intensamente no se estanca tanto pues es más disfrutable al momento y cuando llega el momento del mensaje, ¡pua! Y yo creo que un gran dinosaurio es bastante infravalorado realmente Yo la atensivosamente no puedo opinar porque no la vi Vale, pero lo que yo recuerdo es bueno, pero... que mi hermano se puso a chillar como una perra lo que terminó esa <risa> ficha. yo me acuerdo. Guay, wow, yo estuve a punto. Yo estuve quizá, a punto. quizá le dé de... una, una oportunidad, pero por el momento no la ha visto. Yo, yo sí le doy la <risa> Oye, este vi, tri... A. Oye, este VIP trivia y me tiene con... fastidio. A ver, una fundación ahí por no por poner vea intensamente ya a un gran dinosaurio, pero bueno, una cosa es como sorprendente. ¿no? Sí, o sea, la fundada que se B. viene va a ser potente, creo ¿no? eh, Pasa que, mi, que intensamente le dieron mucha publicidad y a un gran dinosaurio no tanta publicidad, muy intensamente. Pues que un gran dinosaurio, o sea, intensamente fue bastante re... O sea, en el momento fue boom, la verdad. Demasiado. Demasiado, bro. y sobre todo una película para sí. hablar con, se con, con yo tu, también. <ríe> tu abuela. Sí, a mí me incomoda un poco la parte en la que en la que se pone a, a, o sea, la que se va de la casa, entonces cuando vuelve y se pone a uh -huh. chillar y yo un poco incómodo. Wow. Sí. Lo, lo siento, lo siento, parece muy poco empático de mi parte, lo sé, pero no sé. En especial esa cena me incómoda. Bueno, mm, reconozco mi derrota. Eres bueno. muy fuerte. Te voy a dar la medalla Coiris. Vamos. Wow. Wow. Eh, la la, medalla, la Coiris Coiris de hará drenado, que favor. los Pokémon de nivel 50 te obedezca. Y permita que los Pokémon usen fuerza siempre que quieras. Ay, llévate esto también. Mete 19. Giga de drenado a la mía Megas que no, perfecto. ¿Qué película sí ya la vi? Pues. Buscando a Dory. Bueno, buscando a No, a Dori. yo no la vi, no la puedo opinar, pero no me llamó mucho la atención. Pero no, no la vi. Yo sí me la vi. qué tal? No es tan buena como la original, la verdad. Para y nada. a mí tampoco me llamó la atención. no me... La verdad que. Ya por sí, las películas de agua no me gustan. No es tan buena como la original. Pero hay una cosa que reconocerle ¿Qué? Y es que, cosa que, que le voy a ir reconociendo cada vez mejor Según avancemos en esto, a Pixar uh -huh. Y es que la animación La animación se la curraron de una forma huevonaria. La animación o sea, en esta salto, película es... Hubo un salto ¡Oh! insignificante en, en, esta, en esta película en particular hubo un salto bastante impresionante el anterior era este, un gran dinosaurio, sí, bueno, a ver, Gaby, sí, sí, muy sí. bonita, pero no tiene tanto movimiento, colores y dinamismo como lo puede tener una, una película de Nemo. Eso sí, hay que... Puch, es que madre hay, hay que decirlo. El, el, el solo, el, el pulpo, el pulpo de la película. <risa> Yo me di lo vi, está bien y chistoso. Ese mal, ese mal lo animaron, de alguna forma, que verdad, mis respetos. Y respeto Van, ya tengo yo aquí uh, Y yo ya hablaré Y toca hacer el casino Es cierto el casino, el casino Es cierto el casino A ver, es cierto, es sí, sí, sí. A ver ¿qué, ¿qué película sigue? Epa, ver. De... Cars 3 ¿Ah? Cars 3 Mira, de primera... También es buena, te iba a decir que no sé tanta como la demás, pero también es buena a su modo Es que lo que es hablamos problema. otra vez Es que es diferente a los demás, pero buena a su modo Si es que... Yo... la verdad, honestamente, el mensaje final de la película de... Es... Es, es, es, es cine es, es potente, o sea, es un mensaje duro para una película de niños, imagínate mensaje duro El mensaje ¿no? es... Es un mensaje de... de, de, de... Tienes que aceptar tus límites y, y, y, y lo y, siento, y, así, así funciona la vida Y así es la vida y, y, y avanza con lo que tienes Sí. Y ya vendrá gente sí. mejor y o sea, pues, bueno, tendrás que vivir con eso O sea, bueno, eso, es, eso, eso es cine, <risa> eso definitivamente <risa> sí Eso es cine sobre todo, en el contexto de que, sobre todo en el contexto de que es una película de niños güey Cabrón, sí por lo demás, solo la he visto yo una puede, vez. Yo puedo entender que a un niño no, no le car... guste, pero... Sí, es verdad. ¡Fua! Fua, fua, fua. Ya cuando sí. cuando la analiza, cabrón. Bueno, es que ni la analiza, sí, porque sí, es que la sí, película o sea. te la dejan en implícito. Qué potente película. Y la animación, ah, sí, la animación. Cuando se vio el trailer de la película? Cabrón. Eh... Todos dijeron, la animación fue madre. Es duro. Sí, literal. Y, y honestamente, sí, solo la he visto una vez. A pesar de que soy el fan más hardcore de Cars, pero sí, solo la he visto una vez. Pero... Es una película que sí, definitivamente me vería de nuevo. Qué raro. Ah, Cars 3, yo la dejo en una... Es que sí, solo por haberla visto una vez, una vez, la dejo en una A. Lo siento. Yo también la dejo en una A. Yo sí la vi en una Pero es... Y la hace la gana tranquilamente, va, vale. tranquilamente, pero sin problemas. Sí, sí, sí tranquilita. Sí, sí. Tranquilita. Aparte se que, que yo casi chillo cuando, cuando vi el tráiler y vi el accidente, yo dije, no mejor. jodas. Pero el accidente fue trambólico <risa> ahí ese momento. Fue bastante trambólico. O sea... Por cierto, voy a apostar un poquito en estos joders. <ríe> yo no, yo <ríe> no. Yo no yo no yo, no, yo no, yo no quiero meterme en esas cosas. Coco. <ríe> ¿Cómo? Papi, Coco es Coco. para mí es un S, una S, una S. Ay, me encanta esa película, cabrón. Me encanta. Dios mío. Me encanta esa película, la música, todo, todo me encanta. Fua, fua, lo, me encanta. Coco. La vi una vez, sí, también la vi solo una vez El plot twist a mí me dejó loco, de verdad <risa> el, plot Aunque... el plot twist es bueno Es bueno, es bueno, me encantó Y es real el también es muy bueno. Y también trata ese sí. como ese mundo de los famosos por detrás que te venden lo que no son Y me recuerda sí, sí, mucho sí. lo de, bueno, muy dramático, ¿no? Pero lo de Chino y Nacho, yo no sé si allá en Colombia sonaba eso No, ni idea no, no Esto es un sé. grupo aquí eh, pero... que es un dúo pues de dos, dos chamos que hacen música aquí, pero aquí en Venezuela la, pegan la pegaron durísimo. Y eran como... Fua, era como que era lo máximo de música moderna venezolana. Y pues el grupo se separa y a lo que se separa, pues llega a declarar un miembro de este grupo que ellos en realidad no eran amigos, o sea que era todo como el... Como negocio la como la imagen realmente, y uno, sí. lo que, y uno la imagen que tenía de ellos, que eran bastante cariñosos y tal. Claro, no hubo nada dramático así como la película, pero es como ese mundo de los famosos que las cosas no son como son. O sea, no son como Uf. te las venden. Uh, y mira, muy mexicano y toda la película, pero eso puede ser muy muy mundial en general. ¿Muy qué? Muy mundial en general. El, el... Exacto. Ese oh, tema no. tratar. No. Sí. E enseñó, enseñó una mt a un movimiento que no era y un movimiento que no quería perder pero bueno nadie se murió tranquilo tranquilo <risa> me cagué eso soy mira un poco ya soy de banda sonora o sea banda sonora de 10 yo o sea, creo que es ya, eso no yo niega. creo que es Michael Yachino si es Michael Yachino, que es mío creo que es eh, déjame revisar quién es el compositor de esa mierda Michael Yachino está joder. Mira, Michael Yachino es el compositor de Off, el compositor de Los Increíbles, el compositor de Ratatouille, el compositor de las películas de Spider-Man, el compositor del de The Batman, de la nueva de Batman, cabrón, es que ese cabrón es un puto genio O sea, estás viendo, o sea, puede hacer os en Coco, en Disney, cabrón, y te hace los de Batman O sea, es un puto genio, cabrón O sea, le hace Oz a Marvel No, no, no, yo, yo, yo con ese señor, wow. Yo no puedo, yo no puedo con el señor sí potente oh, señor La verdad, potente Yo le doy ah, a no... Pero bueno no Aparte de que... la banda sonora de, del buen plot twist, eh, igual... También se siente muy Disney, o sea, no la siento muy Pixar, sino la siento muy Disney Es verdad, es verdad, pero... el problema Pero no, para mí no es un problema Es, es, es, es toda la película para mí es muy disfrutable los colores, cabrón, los colores de la soy... animación. A mira, o yo sea... soy un amador de Disney, Disney. o sea, me encanta Disney. Me encanta Disney, pero sí, si eso. O sea, tú, tú si piensas le que no me un poco molesta. de. Dices tú, ¿no? Que en esta película. Eh, si es un... que pasa. Si sí, en esta película, como que me molesta un poco. Porque Disney tiene su forma muy particular de tratar la película, claro, los villanos, etcétera, sus personajes. Pero... Pero en cambio Pixar no, Pixar tiene su forma. Sí, sí, yo entiendo. Entonces, sí, sí, sí como, que, como que se me queda muy más como una película Disney que como de, de, de Pixar. Pero igual es bueno. La vi solo una vez, es verdad. Así no, que, yo sí la he visto una Solo varias. por haberla visto una vez. Yo solo por haberla visto una vez la dejo en B. No, yo sí la dejo en S. Pero bueno. está propensa a subir cuando la vea más veces, está propensa a subir, la verdad No, yo creo que si, yo sí la vi varias veces y... la revaloras y, guau, dices, sí, es cine Es cine... Y es súper disfrutable, o sea, te digo yo, o sea, es súper disfrutable no se vuelve cancina o sea, para mí es disfrutable, los problemas se tratan bien y todo y no deja de ser... o sea, tiene buen equilibrio entre todos, que eh, vez, sí, también dice, también también también se puede decir que, que mucha barca poca preta, pero bueno pero, pero creo que lo hice bien Es verdad, eh, eh, verdad hay que hay que bajar qué por el hacer? mientras hay mi... que bajar por la sí por por el casino? sí sí sí voy a ir bajando sí sí sí vale yo ya casi ya voy a bajar. mientras veo, te digo la otra película los increíbles 2. Mira, a mí no me gustó mucho. Mm, potente. No me gustó mucho. No sé por mm, qué. No me gustó mucho. Los increíbles. Ok. No sé. Tal vez hago mal en compararla con la primera, pero no sé. Me gusta... Es que me gusta mucho el personaje de Last Tiger, pero siento que... Eh... Pusiera un estúpido Mr. Increíble Si ¿Sí me entiendes, o sea, siento que no es el mismo Mr. Increíble de la primera película y eso me molesta Mmm, quizá Bueno, ni idea ¿Tú no la Yo qué pienso de la película Yo se la vi, yo se la vi, yo se la vi eh, Es que fue muy anticipada Fue una película demasiado anticipada Después de No, yo, años. yo de verdad, que yo por eso yo no me dejo llevar Yo sí la veo Una película anticipadísima a lo, a lo mucho veo el tráiler, pero yo, de resto, no. Y pues, pues fue por el público, entonces... La reacción de todos fue como un poco como la tuya, como que... Les dejó un poco fría la película. Sí, sí, sí. Sobre todo después de lo tan anticipada que, que fue. No, a mí de... A mí eso, a mí me... Me dejó un poco indiferente en momentos. Claro, tiene momentazos, ¿no? Tienes, pero, o sea, hablando del nivel de pizza, ¿sabes? No, pero. Wey. ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? No, Aca. no me joda, cabrón. Bien. A... No, no, no, no, no se me murió nadie, no se me murió nadie. Es que. ¿Qué? Eh. Pero, ¿no? que no... no se me murió nadie, pero fue mal. Pasó. No, no estaba grabando, ¿Qué? ¿Cómo que no estaba grabando? ¡Si yo hice el conteo! Vale, aquí va sí, a haber no sé un, no un corte trambólico por aquí Me quiero pegar, Me <risa> quiero pegar 30 tiros eh, en... en mi. Eh, mi compañerito, el y hermoso y precioso se olvidó empezar a grabar, total que lo que él hizo pues se perdió, ¿no? Hicimos, hicimos el conteo y no le di por alguna razón, es como... ¡Ajá! ¡Ja! Me claro, a jugar, Porque antes, antes de grabar pues tenemos la costumbre de empezar el conteo uno y otro y, y empezar a grabar al claro, mismo tiempo, okay. obviamente, pero no sé Claro, qué exacto, exacto. Bueno, total, eh, lo de él se perdió, ni modo. Pero por lo menos lo podrán medir. No, bueno, lo de aquí. que yo dije todo ese tiempo en su canal, eso es verdad. Todo lo, lo que ah, di exacto. dije durante. Uh -huh. Está aquí. Ya estoy grabando ahora, sí estoy seguro. <risa> <risa> bueno, y... Y, lo, y, me, y me comentabas que lo interesante fue el gimnasio, básicamente, ¿no? Sí, bueno. Si sí, el gimnasio es lo único que se perdió, pero no estaba difícil, así que. Da igual. Vale. <risa> eh. Y ya ah. estaba, apenas, o sea, me quedé como, como cinco minutos dándole al casino y ahí... Y ya empecé <risa> como a hacer cinco, la guardia, como 10. ¿no? <risa> Pero, en, en la guarida Rocket, ¿hasta dónde llegaste? ¿Avanzaste? Yo solo hice al primer primera ya. O sea, ah, vale. Yo ya hice a los dos. De, a los me dos hice, o sea, aquí en este cartelito, aquí hay un, hay un Team Rocket, le hablas con él y dice... Oh, no, no sé. Bueno, no sé qué chucha y dices. Pe peleas con él y luego se va. Luego presionas el cartel Hay un botón, lo pulsas Y aparecen estas escaleras y piola Bueno, yo estoy en el piso, que, en el 2 Papi, yo, tío. Me da más pena el, yo, del audio yo, que se tío. perdió O sea, lo, ah, pueden, oír, lo pueden oír en su canal, es verdad Pero... Sí, porque es que hablamos muchas Ay, cosas tío. de lo de... Estamos hablando cine Sí, definitivamente sí eh, Bueno en fin. ¿Sabes qué deberíamos tener en cuenta? ¿Cuál sí, es el, lo el, sí, el siguiente nivel? Uh, eh, lo acabo de revisar, si no estoy mal. El eh, 43. ¿Mm? ¿Sí, 33? Ojo, de cuidado, ¿por qué? Porque eh, los próximos dos gimnasios creo que los puedes hacer en cualquier orden, no importa. Pero los dos... El nivel alto es 43, el nivel más alto ¿43? De ambos ¿43? En, siete sí, en, en, en no wow! Uf, ua, loco! Ajá. Ya va, si sí, yo me falla, ¿pero que no veo falla que hay. No veo. Vale, vale, vale, no, vamos va, va. ah, no, sí, no. Vale, aquí ya estamos con los, con los, con los laberintos tan Pokémon de... De las primeras generaciones, en fin. <risa> esto es tan Pokémon... Si sí, yo estoy leveleando a, ah sí, es que, claro, es que se perdió, pero, pero yo a Pikachu le lo puse, lo puse Flareon, ah, básicamente, ah. y metí a Don Omar al equipo, lo leí un poquito, me carrió el gimnasio bastante potente de Don Omar. eso. <risa> eh, bueno, no, pero un no imbécil. Ni modos. Lo vale, no, pero... voy a curar. Soy loco, sentí que llegaron mensajes. Ah, no sí. Sí, sí. Ay. Decía no. a nuestro invitado especial, que, invitado que, especial. Que, que lo ayuden. O sea que manda un SOS y que, que necesita ayuda, pero ni modos. Ni modo. Eh, no Porque <risa> por ahora no, no va a poder aparecer. <risa> Así Ni que modo. eso fue lo que nos dijo nuestro invitado especial Ya lo rescataremos en próximos episodios O tal vez no, quizás se nos olvide Pero fue bonito Como evolucionaron Indorino Pero bueno no, Bueno, bueno eh, aguanta ¿Qué? ¿Qué película sigue? Toy Story ¿verdad, 4 verdad? No me da Yo tampoco, me da, no pere me da pereza Si sí, tampoco te la viste No, me da pereza Realmente. Perfecto. Sinceramente. Um, entonces, ¿cuál sigue? Toy Story 4 Onwards. Pow. Oh, ¿Qué chuchas es esto? Pau dos Onward. Ah, Onward. Ah, juega. Onward, esta, esta yo me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿En español cómo será? Unidos. No, no, yo la vi en cine y... ¡guau! No me la vi. Es muy O sea, es como... No. Es buena, pero para un niño. Yo no la... O sea, yo no la disfruté. Yo no me la vi. Me acuerdo, ¿Sí? me acuerdo que sí la estaban promocionando, no la pero nunca la yo vi. la vi en cine. Sí. No, yo Pensé no, que o sea, era de Disney, no de Pixar, así que... XD. No sí, es que eso, te digo, no, yo no la disfruté. Y, a mí, o sabe, mi hermano le gustó, pero... Pff, está escoridido, porque es para niño. Eh, bueno. Eso. Pues Mira, sigue, soul. Soul. God, sigue Soul S. Soul God S yeah, Sigue Soul uh, Soul es Soul es Soul O sea, Soul no hay... O sea, ¿qué, qué, qué qué qué vamos a discutir, o sea O sea, es ¿Qué ese punto Qué vamos a discutir de Souls Es ese punto soul. aparte de una pedazo de banda sonora oh, joder, yo Me vengo bueno, madre, A mí que me encanta el, el jazz y eso pues, O sea, no, no, no estoy muy metido en eso, pero simplemente yo escucho jazz y me gusta Yo también Y fue? justo antes ¿Qué, qué de, de ver la película ¿Cómo? Medio había empezado a empezar a escuchar jazz Y bebop y mierdas de esas Y yo dije no pero Es que me, la película me vino Anillo el dedo O sea porque más aún comprendes Y también estudiar un poquito de la teoría del jazz Que es una de las O sea cuando tú conozcas a Alguien que estudió música jazz Te la rodillas Porque es que la mío. música jazz es, lo, es de las cosas más difíciles que hay. Junto con la, la música clásica. Ajá. O sea, es de, es de, a nivel compositivo y teórico es de las cosas más complicadas que hay. Yo, y yo luego como una persona. Yo en el server de Discord en el que estamos, <ríe> luego como la persona más mamadora de música. De música. Que hay. Cabrón este le hace reseñas a todo fucking disco que sale. Literalmente, o sea viejo, que... Viejo, viejo nuevo? Yo apruebo. No, yo también, yo también Ajá, apruebo. exacto. Viejo, nuevo, sí. reggaetón clásica... Bueno, clásica Todo. Pero... Ah, pero, no, sí, ¿no un, un, un, album, un, álbum de, un álbum... Verga, de, un álbum de música clásica estaría bien trambólico. <ríe> es que en esa época no habían álbumes, señor. <ríe> por eso, por eso, por eso, por eso. Ah, yo me estoy regresando, que Algún, alguna sinfonía o algo Pero el caso es que sol, sol, no, solo, no solo la banda sonora Carrea la película Es que la historia no, es buenísima que esto, Es que bueno, es que la el, Es la, porque la banda sonora es tan importante Como la historia uh -huh. Y si estamos a, alabando Y si estamos alabando la banda sonora Por ende la historia está a la altura Ajá Y por ende la animación fue a la altura La animación es buenísima también. La animación es y típica. Es que en esa película la botaron de jonrón, de verdad O sea... O sea, literalmente increíble, esa película me parece a mí increíble O sea, nada más que comentar bueno, mío, me admiran miedo los ratikis, güey, ¿Por qué? Que tienen no, no. hiper colmillo Son las cosas más asustidas que hay okay? Sí Los ratikis ¿Para tienen ti? hiper colmillo y esa ¿Para pendejada para es bien estúpida porque creo que tiene chance de crítico, ¿no? Algo así Bueno, recuerda que el crítico sí, creo que sí El crítico hace doble de daño O sea, que si un ataque eh, no te deja en amarillo Un crítico no te va a matar Pero si un ataque normalmente si te deja en amarillo Si es crítico, si te mata Así que si un hipercornillo normal te deja en verde El crítico no te va a matar porque hace el Me dejan amarillo. No, ni hipercormillo. La verdad es que el hipercormillo siempre quita la mitad de la vida. ¿Siempre? ¿No era Siempre quita la mitad de la vida. Ah, claro. era. Y luego verdad. El hipercormillo funciona así. Yo me estoy confundiendo exacto el ataque. Siempre te quita la mitad de tu vida total. De la vida total, exacto. Entonces, claro. Al principio la mitad. Luego la mitad de la mitad. Luego la mitad de la mitad de la mitad, exacto. Pero claro, ya lo que te quita Pero, la mitad, cualquier o, otro ataque te, te puede soplar. Exacto. Por eso es que los ratiques me, me dan gafas a faltar. Alerta, de no sin invaden. ¿Qué hace gafas de sol? Eso es lo que inventa el ataque tipo siniestro. Uy, ¿dónde, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí, por ahí. Ah, los ataques tipo siniestro. ¿Vale? Eh, creo que se lo voy a dar a Michi. Ay, no, pens pensé que las gafas de sol eran de, de tipo fuego. Pucha. No, gafas de sol son siniestros ¿Por qué? No sé, pero bueno. Ah, y oh, ya, ya! ¿Y está Pokéball. ¿Dónde, ¿Dónde llego? Bueno, no sé cómo pasar por la otra lado. Oh, vale. sí, está en un punto. Mete el máximo, perfecto. Mm, a ver, mientras tanto, las últimas tres películas de Pixar no las he visto. Pero bueno, si, te has, ha, si te has visto alguna, Dale, una es Luca. ¿Cuál? Luca. Luca, Luca, eh, Luca, me gusta, es bonita. Oye, mi polla, es, mi polla con... de Luca eh, es muy entretenida y tengo una, una anécdota muy chistosa con eso, pero no viene al caso. Mm... A momentos me da pereza, pero en general la película es muy bonita, es bastante entretenida, tanto para niños como para adultos, creo yo, me parece a mí, o al menos yo la disfruté bastante. Pero vamos, no es la, no es la gran cosa realmente. O sea, te digo, o sea, para mí, creo que la B le queda perfecto, la B. Eh, está bien. bien, o sea, a secas. Está bien, está, a bien, a secas. está bien, bastante sostenido y todo, pero va. No... Perfecto. Pero claro, también escucha gente que la pintaba como la octava maravilla del mundo y bueno, tampoco. Mm. Pero es la A que vida. sigue la que sigue tampoco la he visto también la han pintado con la gran maravilla bueno, ¿Cuál? pero es red turning red de verdad que no la he visto pero se ve buena y bueno nada no, no la he visto <risa> esa sí pues la, esa, es esa, esa, esa, esa, esa sí esa sí me dieron ganas de verla frustración creo que me, me, me era un mt pero lo he Así ah, está bien. Vale, este ataque no sirve para una mierda. Y pues eso. Y la última es Lightyear. Pero... Tampoco creo que la Tampoco visto. te lo has visto. No, no la he visto. Y pues no pienso vermelo. Ahí está nuestra... Nuestra gran reseña de, de las películas de Pixar. Es cine. Mientras jugamos Pokémon. <ríe> Siempre que toca sacar otros temas de conversación porque si ¿sí, no... Pokémon tampoco es muy divertido de ver. Ah, a mí me encanta ver Pokémon, cabrón. Yo porque yo, bueno, yo soy mega fanático, pero. Vale, ah, yo sé que es para los paris promedio. ¿no? <ríe> ¿Dónde están...? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el. Ya va, estoy perdido. ¿Dónde está el. el ascensor? Ups. Tiene necesita una llave el ascensor. Yo lo tengo. Ya tengo la llave, pero ahora no me acuerdo dónde está el ascensor, cabrón. <ríe> Tienes que ir al piso si sí, no estoy mal. Es que yo justo llegué al ascensor, pero no. Ah, vale, vale, no vale. No podía. Porque S4 Vale Es sí. ese para Vale. ¿Qué piso sí? ¿Qué piso ¿Para? sí? Este máximo. Vale. Ah, ah, ¿Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. ¿Ya llegaste? ¿A contra Giovanni. Sí. Bueno, llegué al Giovanni. ascensor, al ascensor, yo no sé si viene Giovanni de una. ¿Tendrá Giovanni de uh, no, no sé si está Giovanni de una Eh, eso es a los 4 Dale puras pinches uno? de metes, que verdad No funciona la asesor Kinch Para la uh -huh. llegada Ah, pero ya, imagino ya Estará aquí en el 4, pero en la 1, ¿qué? Creo que no tengo antídotos me da un fastidio. No tienes antídoto. ¿Por qué? ¡Uy, Marian! Ay, no, ay, <risa> no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Me resalvé. Ay, no. No te puedes creer lo que acaba de pasar. Puse <risa> excavar. Ajá. Contra un coffin, ¿sí? Ajá. Y justo explotó. O sea, que O sea, con lo de la explosión. Me alcancé. <risa> <risa> Te salvaste Me porque estabas lavando. Claro, claro. Dios, loco. Estaba.. Yo no... mis. Uy, uy, madre. Estaba Yo no, rec... Yo no recordaba que ellos explotaban. Yo no recordaba mm. que los malditos explotaban. Voy a tener que ir en Zoco al. Que al centro de Pokémon. Lo bueno. Para eso, me, para eso me compré las aguas frescas, eso es verdad Porque curan ah, bastantes esos Nada, Me asustaste un poco, niño trambólico sí, El veneno, venenito también pero... <risa> Claro, yo me tengo que dar cuenta que ustedes son los del monte Mundo. Sandlas, nada Ah, nada, claro, sí. porque, o sea, como son, como son tan distinguibles, ¿no? <risa> Es chistoso. Chistoso. Chistoso. Me toqué por piso carpentos. Carpentos. No, sí. mal. Ay, cabrón aquí No, no, no. No, más. No, sí, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. no. No. Ah No. perfecto Entonces me toque volver, pucha. <risa> Eh, okay, okay, okay, okay. Ay Giga Drenado tiene 5, yo borré yo con. Si giga drenador tiene solo 5, cuidadito ahí. puta, y yo borro de ataques ¿Tienes no, tienes tienes tengo más GP. No bueno nada, no, o sea, no lo necesito más? ahorita, pero menos mal que me di cuenta ahorita y no después, O algún eter para usar si Sí, sí tengo, sí tengo, sí, tengo. Vale, ok, te puta. Joder, el Jolteon, ¿cómo? ¿Cómo da el Jolteon, no? Jolteon, el Jolteon pegado duro, ¿no? Jolteon, ¿no? uff. Uh... Y, y más que le enseñé Hiperrayo. <risas> ¿Aquí qué hay, por cierto? aquí. Sí, no, no, creo que, que, que me pasé de verga con hay... el hiperrayo. Enseñaste Ya estoy hasta hiper ¿no? <risas> Eh, va, va a estar trambólico nuestro combate, ¿viste? <risas> Perfecto, ok. Um, oh, bien, calcio. bien. Ahí estás con Giovanni, ¿no? Me envenenaron a un bicho, así que yo creo que va a tener. Creo que no tengo para el veneno, así que creo que voy a tener que regresar. En fin, no, no tengo para el veneno. Vamos a ver qué cantidad de pez tiene. Tiene 55, va, llega bien. Perfecto. Caso no es la belleza de nuestros actos maledados? Sensor... Arbok. Vale, Fresita, o sea mi sunslash Con ah. un Excavar Está potente Está potente Ya le enseñé a Excavar al... Al man Vale Este que tiene puros tipos rocas y no estoy mal, ¿no? No sé creo que era tipo tierra no sé si... el, el Giovanni, digo Ajá Creo que era tipo tierra Mmm... Um... Estoy muy impresionado de que hayas llegado hasta aquí El Team Rocket necesita los Pokémon para financiar sus malvados planes Yo soy Giovanni, su líder Y te lo vas a tener que ver conmigo Meto... Meto, ah. meto, que. ¿qué? Ya llegaste a la verga Tengo una Master Ball Sí Al luchar contra Jefe, Giovanni Onix, ok, okay. okay. Rhyhorn Vale, no, ver. Perfecto. Comente más plata cuando Inicio con... con dulzaroma un... aroma. Ah, okay. oh, no dulce. Sí, sí, pura... qué? No, dulzaroma ¿Y Mimo? Sí, tienes pura... ¿Quieres es osito de una... No... No... Sí Hangascam Ok Pendejo, no dura nada ¿Qué? Sí. Esto es imposible Wow El Giovanni pero jamás entenderás cuáles son mis planes. En esta ocasión te dejaré pasar. Espero que nos volvamos a ver. Wow. Scope wow. safe. Ah, perfecto. Le podemos volver a poner la banda. Y hacer la torre. Perfecto, ya. Ya me lo mate también. Facilito, facilito, facilito. Sí, perfecto. Así facilito, la verdad. Espero que va a evolucionar nuestro Pac-Man con lente. No, es el 28 entonces. ¿Sí? It's nice. no, no. no. Ah, nivel 28. Scott, sí. Perfecto. Sí, ah, eh, Directo para Polo La Banda, ¿no? Tiene... Ay, no, me es que tiene. ¿Qué? Tiene levitación. ¿Quién? El... Sí. El no, Coving. Si es que los covings tienen levitación. Perdón. Yo creo que si llegamos a Polo La Banda lo vamos a dejar ahí. Eh, no. Yo de hecho tengo que dejarlo aquí mismo. Ah, ok. Perfecto. Eh, sí, lamentablemente, pero vamos a hacer el combate. El combate de... después de Erika, así que... Bueno, el tú Pokémon tú Pokémon vamos a hacer Shadow el combate. Como... Nada. No Ajá. El combate y como... Pero... Sí, creo que va a quedar un poquito corto el episodio, pero sí, tengo que dejarlo aquí. El tuyo va a quedar corto, sí. No, es que yo sí, yo llevo ya casi la, la... Yo... la hora. Yo, <ríe> yo llevo la hora sí, claro. yo llevo la hora diez. <ríe> Bueno, en yo voy fin. guardando. ¿Tú ¿Me dices Cuando llegues al centro Pokémon. Ya, yo ya estoy. Ya estás, listo. Entonces sí. podemos ir eh, cortando esta parte. Nos despedimos. Exacto. Adiós, gente. Nos vemos en el Pokémon. En el sauro. Pokémon, Pokémon. En el sauro. El... Sí, sí. Nos eh, adiós, chao, adiós. gente. Adiós.